Somos las Moiras, divinidades que decidimos sobre la vida y destino de los mortales. Hola, yo soy Cruz, la más joven, la que elabora el hilo de la vida. Soy Láque, la que sí, la que decide qué tan largo será la vida de los mortales. Soy Atropos, la que decide cuándo acabar con la vida de los mortales. Hola hermanas. Bueno, aquí les digo están luchando. Ah, ¿qué tal si acabamos con la vida de Héctor? Perfecto. Thank <laughs> you.